Zaira González en Providencia Conocí una linda mujer y eso me ha causado mal Mal. Ahora siempre que la veo Mi corazón le quiere hablar Piensa lo que vas a hacer No me dejes morir mujer Ay piensa lo que vas a hacer No me dejes morir mujer Y ahí le mandamos A Puerto y a Jason Yepes. Le como Atención. ¿Será que quiere que siga sufriendo mi corazón? Piensa lo que vas a hacer, no me dejes morir mujer Piensa lo que vas a hacer, no me dejes morir mujer No me dejes morir mujer, que yo vivo por ti también Que yo vivo por ti también En Cacahual, Eduardo Yepes Y en Pueblo Nuevo, Calisto y Calisto Junior Y en La Palma, en Estadero el Cacique, Cati Rodríguez Sucre, Sucre, profesor José Sánchez, salúdeme a Juan Melano. Si tú me entregas tu amor, puedes ser mi salvación No dejes morir a este hombre teniendo la solución Ovidio Aguas, el rey de los campeonatos